La oración es la acción que lleva al hombre, liberado por el ayuno de una inmersión excesiva en el mundo, a volverse a Dios. Lo mire, lo contemple, lo escuche y le hable. Lea sus palabras y las medite. Se una con él sacramentalmente celebrando con alegría los misterios de la redención del mundo. Es lo que le da sentido a las prácticas de cuaresma, las cuales deben llenarnos y acercarnos a Dios. Para poder vivir la oración, podemos meditar de las Sagradas Escrituras. Lecturas de escritos de santos, padres de la Iglesia. Recibir los sacramentos regularmente, la confesión y el eucarístico. Acto diario de consagración y devoción personal. Asistir a retiros, jornadas de oración, ejercicios espirituales y demás. Mateo 6 Cuando reces, entra en tu pieza. Cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí, a solas contigo. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Palabra de Dios. Gloria a ti señor jesús